realmente sí. sí maestro si ¿sí? por ejemplo un artista urbano se acercaría a usted para que lo ayudara a crear un tema o con cuál artista urbano te usted le gustaría colaborar Ay, oh. <risa> okay. mira claro, es de su gusto porque ya sabemos sí, que va a colaborar sí. con unos cuantos sí, pero... sí, sí. Claro. mira tú quieres que te diga la verdad yo soy muy admirador porque nos conocimos y, y vi que era un muchacho muy humilde de Oye, se me puso la mente en blanco. Okay. Este muchachito, eh, Blow, Shadow Blow. Ch oh, shadow shadow blow, blow, sí. Shadow Blow. Eh. Usted le entra bien al inglés. Sí, me he sí. dado cuenta. Oh, sí. ¿eh? sí no, nosotros no, estamos luchando mucho este tiempo. No, sí. No, sí. Sí. Yo viví muchos años en Nueva York, tuve que aprender inglés obligado. Y shadow Blow es un muchacho muy humilde y es músico, yo no sé si ustedes sabían que sí, él estudió, es sí. Piano, sí, él estudió en no el conservatorio música. Sí. música, yo digo que por eso nosotros nos identificamos, entonces, en la escuela, en una clase de música, de apreciación musical y de historia de la música y eso, a los muchachos más grandes, ya los que estaban en octavo, ya eran niñas ya de 13 años, pero que no parecen de 13, ya tienen ya uno, yo les dije, mire, yo les voy a tener un artista urbano, para que ustedes lo entrevisten y le hagan preguntas, y nos sentamos, eh, y le traje a Charo Bloch Y él vino. No, me imagino... arriba, Ay, no, no? yo tengo un, Yo tengo un video de eso. Que yo lo voy a facilitar un día para que sí. ustedes vean. Cuando él vino aquí a San Francisco, cuando él entró, porque él, ellos, preparan, ellos mismos preparan una cosa. Sí, una sí, película. película. Vamos entrando aquí a San Francisco, o se decía tú. Y cuando llegó aquí, él, se oye cuando dice, en el área, que sí yo okay. qué. En, en el área. área. Entonces en, el, en la escuela lo recibimos allá afuera. Cuando esos muchachos vieron a Charo que traje a peta ahí adentro. Esa fue la algarabía. ¡Wow! Entonces salimos todos, la monja, la directora, todos los recibimos. Y fue chulísimo compartir con él. A mí me gustaría hacer algo con él. También con Mark, B. Mark, B. Con Mark B. Porque el papá de él bailaba con la gran manzana. Oh, okay, que era bailarín. Sí, entonces él inclusive le dijo a Willy que él quería hacer algo con nosotros. Pero esa vez yo no sé qué era. Si era que yo salí del país. Eh, cuando, ah, cuando yo me llevé los hijos míos de aquí, los chiquitos. Sí. Y tuve que salir mucho y no, y no coincidimos el vino que no en San Francisco. Sí. Y con Mark B también me gustaría. Con papá Tarima también. ¿no? ¿No? <risa> <risa> con papá tarima. El y con el, el, el, tita, aquí, sí. con el, el de nosotros aquí, con Don Miguelo. Don Miguelo, como medio comparón. Mm, <risa> Ay, fuerte de declaración. No, lo que pasa es. Que yo sé que Miguelo tiene su. su, su y tiene una orquesta, ¿este sabes? Sí, sí, sí, muy bien. Oye, oye, él no canta temas de usted porque él canta muchos temas de merengue. Oh, sí. así, yo de no sé, yo, yo no sé. Yo sé que Miguelo eh, tiene su flow, tiene sí. su cosa. Artista. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí Miguelo, eh. Yo no sé sí? si, él, si él está comparado. Yo no, yo no he vuelto a hablar con, con él jamás. Después, yo lo conocí cuando no era nadie. Él iba a mi casa. Ah, okay. En un motorcito. A ser mandado a José Carlos, el de, el de la okay. H. Y. Yo no sé ahora, porque a veces ustedes saben. Me gustaría verlo para pa ver si está acompañado, para decirle: Mira, ten cuidado. A, lo que yo le digo a todos los artistas jóvenes: tengan cuidado con las mareas, con las alturas, perdón. Porque las alturas marean. A veces, cuando tú estás allá arriba, tú no sabes. Súbete a una nube allá arriba, a 10.000 pies, y mira para abajo. La mago cuba <ríe> O sea la, las alturas marean sí. hay que tener cuidado con, con, con ese tipo de cosas. La humildad, señores, es lo más grande. Sí. Donde yo estoy, en el, y yo, mira, ustedes quieren que le diga la verdad, ahora que yo estoy despertando, yo no sí. sabía quién yo era. A mí yo nunca me, me he valorado, yo nunca, y no es que yo sea, crea que yo soy la gran cosa, pero sí he hecho un nombre a base de sacrificio, a base de, de, de hacer cosas bien hechas. Sí. No solo conmigo, yo he hecho mucho, muchas canciones, yo hice con, con Sandy Reyes, enamorar, enamorar, ese tema, es un merengue muy famoso, con Rubí Pérez, tú vas a volar, yo no sé si ustedes han escuchado, tú vas a yo hice eso con Rubí Pérez, okay. con el torito, mi niña... Y si yo la sigo mencionando, Ay, pasamos la, la, la hora entera. La Ay, sí. no es ¿Sí? eso. Yo, yo he hecho... Un... A Magara se, se la dedican <risa> a mi niña, mi madre Magara, que es fanática suya. <risa> le dedican eso Lo los enamorados. Ya, muchísima música yo he hecho con muchos artistas y yo nunca me he creído... Dedicar. Sí, sí. normal, es normal. Gran cosa. Y he creado de, de, de, de muchos de esos, esos claro. y, y de una agrupación... Sí. Oye, sí. Oye, sí. Sí. Con Sandy Reyes, mira. Enamorante yeah, yeah. es imposible. Ese cantante, y qué hay? voz. Qué de cantante aquí? ese muchacho. Qué pena como él está. Mm. ¿Qué sí. pasa ¿Qué con la situación con de Sandy Reyes? Eh, Sandy Reyes, su salud está mal. Mal. Ya está, creo que hasta en silla de ruedas. Wow. Ay, sí, sí. Una estrella Sandy Reyes. Sí. Hay muchos artistas sí que están en decadencia y hemos visto, por ejemplo, en el caso del Nazareno, que Sí, oí también un... de Bobby, el que cantaba con Aníbal Bravo. Lo vi ahí en, en, en silla de ruedas. Sí. sí, creo que tiene una diabetes, una crónica, wow, no wow. sé. Es que, es, no lo no sé. Eh, eh, quería hacerle una pregunta a usted. Dígame. El apoyo. La el, cae, el programa es mío. Eh. No, no, no, porque o es sea, una, le no, una leyenda. <risa> ah, mujer, pero el eh, señor. Esto es histórico. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, el, el, el gobierno, ¿cómo se ha aportado eh, cuando, cuando la leyenda de la música, el merengue, eh, eh, esos artistas, o sea, eh, la pensión. Mira, y cosas así. San Francisco de Macorís, déjeme decirle algo. En, eh, esto no es criticando a nadie. ni, ni En el pasado gobierno, cuando estaba eh, este muchacho. José Antonio Rodríguez, en cultura. José Antonio, eh, ellos, ellos hicieron un programa donde iban a ayudar a escuelas que eran eh, escuelas, ¿cómo se le dice? Escuelas que tenían talleres y eso de música. Nosotros hicimos una escuela aquí que se llamaba Pianísimo, el cual tuvimos que quitarla, porque imagínate. Eh, Pianísimo estaba haciendo alumnos así. Porque yo, te, yo puedo, y, y lo digo siempre, dame una escuela de música y en dos años te hago músico. Músico que toquen y que lean bien. Yo te lo preparo bueno, en dos hace años. Hace falta. Aquí. ¿Eh? Hace falta. Sí. Aquí? Pero a veces no está la voluntad. Porque mientras más una gente dura pagando, <ríe> ay, perdón. Eh, mientras más una gente dura pagando, eh, que si o qué, para una escuela privada o lo que sea, mejor para el, el dueño. Es como el que, se, el que tiene una, una funeraria. Mientras más gente se muere, más caja vende. Sí. Sí. Entonces, pero a mí, el lema mío no es ese, porque ya a mi edad no me permite todo de que 10 años con un alumno. Si yo lo puedo preparar en dos años, lo hago en dos años. Claro. Entonces, eh, Ah, están haciendo señas por allá adelante. Eh, terminando la hora ya. eso está terminando la hora ya <risa> sí. eh, bueno hay tantas cosas que hablar sí, eh, sí muchas es que bueno, no muchas cosas <risa> sí. no, muchas cosas mucha cosa interesantes muchachos saludo sí maestro si sí. todo bien todo bien, bien? que me hablas amable habla amable oh, amable amable cómo estás sí sí yo sé que ahorita cuando termine el programa lo va a saludar porque para mí es un honor y un placer yo lo conocía a usted como yo trabajaba de hecho antes de ayer estaban hablando de usted, Bebeto. Ah, Bebeto y yo. Qué era, bueno. Yo era su director y después fui su productor. Ah, pero eso está excelente. Sí, nos conocimos usted, y yo y su hermano allá en la capital. ¿Y tú estás aquí? Aquí estoy. Ah, ahora, pero, ah pero mira, qué bueno. Sí, y qué le quiero pedir a usted, con todo el respeto, eh, nosotros, eh, me llegó la idea ahora, justamente, de hacerle un homenaje a, la, a los hermanos Hierros. Ah, pero cuando usted. Si usted quieran. no lo permite, hacer una producción. Eh, es estilo documental a los hermanos cierros sí cuando guste cuando guste y ay, para nosotros es un honor y un placer D de verdad que sí gracias e esta era una entrevista de 15 minutos pero yo dije no hay que dedicarle el, el programa, el programa ay ay, WordPress, señora, WordPress, ay Dios mío <risa> es un honor para nosotros eh. <risa> <risa> gracias muchas gracias estamos activos llegamos pues, al final del programa déjame terminarte esto el Vainas rodríguez que era de cuestión de Ajá, me dice que estaban entregando en ese entonces, creo que un millón de pesos, no sé, a cada, a cada escuela, para ellos iban a auspiciar la escuela, y que sé yo qué. Y después sale en televisión, él hablando, que ellos tenían tanta escuela en el país funcionando, ahí está Henry Erroll, en San Francisco de Macorís, a mí no me a dar un peso. Y viene una, una comisión de, de una escuela de, de, de constanza a mí a preguntarme que cómo yo conseguí ese, ese auspicio... <risa> Oye, ¿cómo tú conseguiste eso? Digo yo, okay? ¿qué? Pero él dijo en la televisión que a usted le dieron tanto. Digo yo, ay Dios mío, pero eh, a mí no me han dado ni un peso. Entonces, yo nunca había hablado de esas cosas así en público, pero señores, así abusaron de muchas, muchas mucha cosas. Sí. Y yo nos, nosotros nunca recibimos un peso, tuvimos que quitar la escuela. Wow, wow, maestro, Se un desahogó, placer maestro. Sí, placer. Es, es, es que este muchas programa es como para eso. Pa eso. Como para ah, eso. Claro. Gracias a, a ustedes. A, a, a ustedes, mío. muchas gracias, muchas gracias, verdaderamente. Hermano, dinero con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por su tiempo, los osobrosos. Hay que apoyar a estos muchachos, claro. hay que apoyar a la juventud, señores. Vean este programa siempre, yo lo veo en mi casa: los osobrosos.